está conmigo aquí el, el profesor Iriel Kaiso eh, de japonés a ver profesor, explíqueme un poco de esto que no, no sé mucho de esto ni tengo mucho conocimiento, por favor muy bien, a ver, buenas tardes el, el Kaiso es el creador de, de un estilo este estilo es creado en Cuba a partir de varias líneas de eh, Niyizu, buscando una, establecer una, una línea específica en Cuba, producto de los problemas económicos que se presentaban en las diferentes líneas para el establecimiento en nuestra isla. A partir de ahí, un grupo de maestros liderado por la Chiguchi Mayra Capuño, eh, yo y el Chijanda Darmar Soberón, decidimos crear eh, una línea con una identidad propia más a los cubano, más a la especificidad, tomando a partir de ahí las, estas líneas internacionales como la Huincán, la JEMBOCAN y otras líneas que nos aportaron a este caudal que tomó el nombre de Chino o Río o Escuela de Muchos Caminos y Un Solo Sendero. Esta escuela, ¿desde cuándo aquí en El Cotorro se fundó? Bueno, ver, en El Cotorro, esta escuela viene desde el año 2005, que venimos trabajando en una pequeña escuelita, primero en La Pontusco, y posteriormente en calle 220, en una escuela de Aikido, que amablemente nos prestó el lugar. Profesor, eh, explícame bien, ¿utiliza NAMA? ¿De qué país proviene? Bueno, en la línea, aunque, es de aunque se creó en Cuba, es de origen japonés y tiene un programa basado en técnicas de, de manos libres o taiyutsu y técnicas de bukiwasa o de armas. Cada, cada técnica, a partir del sexto que tiene un programa de armas, de taiyutsu y un programa teórico. Usted me dijo que podían las mujeres practicarlo. Sí, pero también. No veo ninguna ahí. Sí, ¿Dónde como, está? sí, como tenemos varias féminas dentro de nuestro dojo, aunque la presencia es minoritaria, pero sí participan en ella. ¿Y por qué es minoritaria las mujeres? Muchas veces el entrenamiento, eh, la forma de entrenar, el arduo trabajo que se necesita, muchas veces no es compaginable con los intereses de, de las muchachas y las mujeres en los dojos.